Paula, tengo una pregunta para los dos. En todos estos años que lleváis, ¿cuál ha sido el error que más os ha perjudicado y cómo habéis salido de esa situación? Qué buena pregunta. Sí, tío, muy buena. Sí, sí. Bueno. sí, sí. ¿No? A ver. A ver, eh, errores hay un montón siempre. Y, por ejemplo, a ver, te puedo dar los dos calos de la moneda. En la parte corporis, por ejemplo, hay un momento en el que la venta es lo que prima y tienes que vender y meter a piñón lo que sea. Entonces, una de las cosas que metimos un poco la pata fue incluso con, con aquellos compañeros que están por ahí arriba, con un producto en concreto que metimos un montón a Amazon, con la esperanza de que como era un producto un poco nicho, iba a tener una salida espectacular, la verdad es que no le dimos el foco que le teníamos que dar, desde el punto de vista no lo hicimos con un apoyo de AMS y AMG, que son las plataformas de Amazon para publicitar dentro de, de ellas. No le dimos ese apoyo, el producto pasó completamente desapercibido y le generamos al cliente, un, bueno, el cliente nuestro en este caso era, era Amazon, eh, un gran problema de stock del producto que era invencible. Al final, pues gracias a los Black Fridays o un Prime Day porque más o menos se liquida un poco, pero da un poco, eso es como la, el pinchito que va a quedar para todos los años, las negociaciones que tengas. ¿Y no nos puedes son? decir qué producto era? Ah, no. Ah, vale, pero <risa> Eso es un supuesto pero no, no, no se puede. Vale. Este, fue un poco una de las cosas que hay que ir siempre con cuidado, ¿no? de decir, oye, pues sí, hay que vender, eh, pero hay que tener, tener siempre claro la estrategia que tiene tu empresa a nivel de, de qué quieres ser, ¿no? ¿quieres ser alguien que solamente vende las cosas a la fuerza o quieres ser alguien que realmente aporte valor al, final, al cliente final? ¿no? Eh, y Por la parte de NINFI, pues sabes realmente empezamos un poco con la plataforma pensando en todas esas fichas que comentaba antes. Eh, el, nos volvimos un poco locos al principio con la aplicación y al final pues el decir lo llevamos a pivotear incluso al inicio y decir vamos a hacer el básico de la aplicación para salir y probar y realmente detectar cuáles son los checks que tienen que pasar ¿no? y en este proceso de empezar a recortar eh, features fue pues, que nos pasamos seis meses entonces claro mmm, bueno obviamente también está toda la parte de negociación con el corporate y de dónde lo hacemos y cuándo si era Madrid si era Valencia y bueno pero un poco el tener siempre el foco claro Amén.